Bueno, y felicitamos a Curro Leighton por su trayectoria profesional y también al casino aquí de Nueva Andalucía con este mural que se acaba de inaugurar. Ha sido precioso, con tambores y todo, así de la India. Bueno, enhorabuena, Curro, qué bonito. Muchas gracias. Tina. Muchas gracias. Bueno, tú tienes una gran trayectoria, porque fíjate que yo hemos seguido tus obras del Quijote, que han sido galardonadas y todo, tiene muchos premios, ¿no? Como sí. es después de esta trayectoria poner aquí en el Casino. La verdad es que llevamos tiempo conociéndonos y habéis sido parte de, de, de ese camino. Y bueno, y esto del Casino, pues ha, ha sido, eh, yo creo que la primera vez que inauguro un mural y, y una exposición a la vez, y encima reforzada con, con el espectáculo, pues creo que, que hemos acertado. .que el mural además lleva que era un gran compromiso, un gran reto, ¿no? Porque lleva las siglas también del casino, todas las letras del casino ¿Sí? y que no quitara protagonismo colorido ni nada, yo creo que ha sido un reto importante, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, la, ver? la verdad, bueno, el casino sí, es, en esta última etapa también como sabéis está en el edificio de Harrock. Jarrock eh, eh, pues tiene, tiene su imagen ya de hace tiempo. ...yo creo que el casino se está... ...digamos que se está adaptando muy bien a este cambio... ...y bueno, y yo súper agradecido... ...que de hayan contado conmigo para este cambio de, de look. O sea, lo que son los colores... la había pedido el casino... ...o ha sido todo dimensión pues, por algo... Pues fíjate, eh, el, eh, ha sido más el, ...me he querido dejar un poco llevar... ...y he, he tratado de continuar este, esta reforma... ...que, que estáis viendo de, ...que tiene interior... ...que es muy luminosa, muy azul, muy magenta yo he querido que transmitir lo fuera, digamos, lo que te vas a encontrar dentro... ...esa ha sido mi... y por eso, es decir, no tiene más, más explicaciones que esa. Ha sido muy bonito, además las escaleras se iban también, era también asurada... ...todo cuando iba iluminándose uno a una, ¿no? Y vamos a hablar del interior, que hemos estado ya viendo las obras... ...y las culturas también que tiene caballos tan impresionantes... ...porque es otro aire, ¿no? Es más... ...sí, esto, yo siempre, digamos, mi, mi carrera... ...pues, es como yo digo, no me gusta ser cuadriculado... ...entonces, he probado, he hecho muchas, muchas cosas diferentes... ¿no? De, ...de diferentes tipos... ...pero, digamos que yo me siento más cómodo en... ...yo siempre vuelvo al mismo... ...yo pinto con el corazón, pinto por impulso... ...no pinto cada día de, por encargo ni nada... ...entonces, ese dejarte llevar... ...solamente lo puedes hacer algunas veces... ...al año y, y... esta la voy a presentar porque es la última que, que he hecho. La verdad es que aquí en Marbella... ...tiene muy buena aceptación con el Palacio de Congreso... ...murales en San Pedro... ...bueno, ¿cuál es tu siguiente objetivo? Pues mira, el objetivo la, la, la verdad... ...que porque he hecho más murales aquí... ...porque no, prefiero hacerlo aquí que irme fuera a hacerlo la verdad... ...y siempre y cuando haya... ...hay paredes todavía por... ...yo creo que el, ...el mural es algo que nos va a acompañar... ...no solo hay muchos artistas... ...nos va a acompañar en, el, eh, en los próximos tiempos... ...porque eh, es, muy de, eh, es el arte en la calle... ...es decir, es, un, es algo que puede... ...no solo mejorar la imagen de los edificios... ...sino que hacer disfrutar a todo el que pase por al lado. Muchas felicidades, que haga muchas cosas más... ...que te sacan todos tus proyectos en este año 2000, 2023... ...que nos acabamos de ver este año... Y ya sabes que te seguimos siempre, así que estaremos pendientes de Muchas todo gracias. lo que ponga. Gracias a ti por atendernos. Muchas curioso. gracias por vosotros, como siempre.